Hasta Molina de Aragón se ha acercado el consejero de Desarrollo Sostenible. José Luis Escudero ha querido poner encima de la mesa y explicar el despliegue del plan de telecomunicaciones en esta zona de la provincia de Guadalajara. La legislatura de la conexión, 100% asegura José Luis Escudero, va a ser esta en la que nos encontramos. Así lo ha dicho el consejero de Desarrollo Sostenible en su visita a Molina de Aragón para dar una muy buena noticia. Y es que el año que viene habrá un despliegue de fibra óptica en el grueso de la comarca de Molina de Aragón que permitirá extender la fibra óptica a 90 núcleos de población entre pueblos de cabecera y de pedanías. Como digo, es una muy buena noticia porque desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos empeñados en extender las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones tienen que ser un derecho independientemente del tamaño del municipio y además las telecomunicaciones son claves también para fijar población y para crear oportunidades de empleo. Y es que dentro de la ley de despoblación figura la importancia, sin duda, de que todos los rincones de la región tengan cobertura adecuada. Un despliegue en el que ya están trabajando. Y dentro de ese despliegue que estamos haciendo en materia de telecomunicaciones, queremos sobre todo priorizar las zonas que más sufren la población, como es, insisto, la comarca de Molina y esto no es eh, no son palabras eh, son como digo eh, compromisos que nos han llevado ya por ejemplo a invertir 10 millones de euros en llevar a cabo 107 antenas en la provincia de guadalajara antenas de 4g y de esas 107 36 de ellas lo son aquí en la comarca de molina de aragón con una inversión de 35 millones de euros y ese gran esfuerzo que hemos hecho en materia de despliegue de, de telecomunicaciones, de, de, desde que gobierna el presidente García Page, pues eh, nos hacen también que demos cobertura a día de hoy al 99% de los pueblos y al 90% de las pedanías en materia de 4G y al 90% de la población en materia de fibra óptica. Como... Escudero no se queda ahí y apuesta también por el 5G. Ya. Quiero eh, además también señalar que el esfuerzo lo, pues, lo estamos haciendo incluso en la tecnología 5G, en la última revolución, y por eso en la provincia de Guadalajara hemos iniciado ya el despliegue en 42 localidades y una de ellas, por cierto, es Molina de Aragón, donde ya sus habitantes pueden disfrutar de la tecnología del 5G. En su comparecencia, el consejero ha querido agradecer a los operadores locales de la región el trabajo que realizan para conseguir este objetivo.